sabe, yo tomo la decisión de buscar otro médico. ese es uno de mis personajes destacados de diagnóstico NP, Cabeiro le pongo en la novela, el doctor Antonio Cachafeiro reumatólogo, como había médicos que no me querían atender, yo escribo Doctor Cachaferi, yo soy paciente de reumatología, no saben mi diagnóstico. ¿Me podría atender? Enseguida llegó la respuesta, con mucho gusto. Cuando yo me presenté, llevaba un historial clínico, yo dije, una, una consulta no va a soportar más. Yo llevaba 50 años. 50 años. Buscando un diagnóstico. Y el doctor me dijo, para mí es un reto. Yo me atendía con el doctor N Néstor Rodríguez en el Seguro Social, porque yo me cambié de la clínica privada para el Seguro Social. Porque el doctor Araúz me dijo, no saben lo que tienen y estás gastando y gastando, te vas a arruinar. Y yo cuando llegué donde el doctor, a pesar de que tenía mis dudas en la actitud del médico, yo supe que iba a asumir el compromiso. Me dijo, voy a hablar con tu internista. ¿Dónde está tu expediente más extenso? Digo, en el Seguro Social. Se fue al Seguro Social. Y con el doctor Néstor Rodríguez sacaron una lista de exámenes. Cuando los exámenes estuvieron listos, yo entré al consultorio y el doctor Cachafero me dijo Antonio, tengo tu diagnóstico el lupus yo creo que él se imaginó que yo iba a llorar no, yo no lo veía como una mala noticia sino como una buena noticia terminó mi lucha y esa persona afectuosa, esa persona empática, un profesional destacado, un profesional que no se fue por lo más fácil, es decir, nadie lo ha encontrado ¿Cómo yo lo voy a encontrar, asumió el reto. Por eso es un personaje destacado por eso es que yo por nada del mundo me voy a cambiar de médico porque cuando uno encuentra un médico que encuentra el diagnóstico, que te hace caso, que te cuida tú lo tienes, la mitad del tratamiento ya, lo has superado me tiene estable gracias a Dios y ahora les hablaré del otro personal ya sabía el diagnóstico lo acepté sin una falsa resignación, sino como un tributo a una incesante lucha. Conocer el diagnóstico me llenó de nuevas fuerzas, pues ya sabía los riesgos y las complicaciones que acarriaba. Ahora la batalla sería más balanceada, porque no me enfrentaba a un enemigo desconocido. Por primera vez sentí la necesidad de dignificar mi enfermedad. Ella era parte de mi vida, parte de mi lucha. Se terminó el enfrentamiento, el combate. La despido en paz. Le doy las gracias por el aprendizaje y por trasmutar mis debilidades en fortaleza ahora ella me respeta como a la mejor de sus contrincantes yo la despido como al mejor de los maestros paralela a mi tristeza la lluvia arreciaba minutos después ya era un diluvio acompañado de fuertes vientos Mientras el agua chorreaba por mi balcón, yo seguía impávida. Los pensamientos se alejaron de mi mente y ésta quedó vacía, en silencio. No sé cuánto tiempo pasé en esa misma posición, poco importaba. Las nubes negras desaparecieron, se disiparon y una luz apenas perceptible se filtró, dejó de llover. El resplandor me fue rodeando y el pensamiento volvió. ¿Qué es la vida? me pregunté. Un camino, un viaje. ¿Hacia dónde? Hacia la felicidad. ¿Importa si estás sano o enfermo? No, solo importa que vas, solo importa el recorrido. Mi personaje destacado vuelve a ser María Rosa, esa mujer que vence todo, que lucha contra toda adversidad. Ustedes escojan los suyos, no olviden el desafío de todos esta semana. Soy lectora y tú...